vamos a jugar ah puta aclaración este video es actuado con la intención de entretener a la persona que lo vea disfruta del video ok vamos para allá vamos vamos vamos vamos por atrás no me van, no me vienen ya bien. entonces no no me pegué. No le pegué. ¡No! Yo maté, le pegué headshot. Matías. Le voy a demostrar lo bueno que soy. Como pueden ver, soy muy bueno. Ok, este heal es muy bueno. Voy a hacer una pelea contra él, que es lo mejor. Claramente voy a ganar el Concha, tu madre. Weon me está ganando. Weón, ese weon tiene hacks. Ese weon. Ok, este heal bueno. es muy bueno. Ese juego es la antolia. Toma la. Joder, puta. Bueno, la voy a arruinar. Gano, gano, gano. Vengan para acá. Putas nobis. Taca, taca, taca. Hijo de pu... Amigo, ese equipo voy a dejar. ¡Eh! ¡Eh! Amigo, voy a matar luego a los que estén ahí. Puta, no me ha muerto. La barra, ¡Pu amigo, en serio, me está dando mucho cáncer. Me está dando mucho cáncer. Si no me la mato, me voy a enojar. Eso cuando tiene cáncer, eso cuando tiene cáncer Yo tengo mucho más cáncer por ser tan malo